Mi nombre es Lapo, Lapo Chirit, eh, soy artista plástico, eh, doy docente acá también en, en Urlingan y en este caso el coordinador el que de alguna manera armó esta muestra de venas abiertas que está en este salón expositor, que fuera de la inauguración del paseo también se inaugura este lugar. Sí. Las venas abiertas de América Latina, es evidente que está enraizado, que tiene una línea directa con el libro de Eduardo Galeano. Totalmente. El, la convocatoria bien, nace desde el mensaje de Galeano. Eh, nosotros los tomamos, eh, el libro Venas Abiertas tenía un hilo conductor para nosotros, que fuera de su visión ideológica, es el tema del... Nosotros somos artistas visuales, entonces la representación de las venas abiertas empezó a sugerir en nosotros que se podía hacer una convocatoria individual, donde cada artista podía, desde su creatividad, generar, en base, por supuesto, a la lectura del libro de Galeano, una imagen, y esa imagen tenía que tener un nino que conectaba que era justamente las venas abiertas. Claro. Entonces cada artista plástico recibía en el mismo formato un bastidor blanco ya con las venas incluidas. Y sobre eso tenía que agregar Exacto. una imagen, una, vis una visión artística de lo que pensaba. Exacto. Cuando vos hablás de, de nosotros... ¿De cuántos artistas más o menos estamos hablando? Empezamos con 40. Eh, dos, tres. ¿Y cuántos están ahora? Y, 50 y ahora y, ya somos 63. 63 artistas. Eh, es, es una cosa maravillosa porque además el arte, uno piensa, yo pienso al menos, que tiene una conexión con, eh, con lo universal, ¿no es cierto? Y entonces... Sobre un tema, 63 personas, imagínatelas en tu casa. Es un ah, pueblo. Es un pueblo. No los podés invitar a comer un asado porque es muy caro, 63 <risa> son muchos. Pero todos conectados con un tema. Aparte se logró de que sea una obra única porque los cuadros al estar unidos sí, dan una sensación lo estuve viendo. de continuidad. Eh, y Entonces eh, todo el efecto de la unión hace de que nosotros podamos comunicarnos el y, mensaje de, sí. de Galeano como algo universal claro, claro, aparte Galeano, este, él es una, una persona irónica, ¿no es cierto? muy irónica, muy inteligente es decir, no le no tenía ningún pelo en la lengua tenía no tenía ningún problema en decirle a quien fuera o quien fuese lo que tenía que decir y con una claridad tremenda yo estuve viendo todas las, las obras y hay otra cosa hermosa que es la diversidad ¿No? Yo creo que la diversidad, eh, desde pun de todo punto de vista intelectual, político, artístico, es una riqueza la diversidad. Sí. ¿Vos qué opinas sobre eso? Mira, La diversidad es, yo creo que es el punto de conexión con la parte creativa y humanitaria. Uh -huh. Porque um, el arte tiende a veces al individualismo. Claro. Entonces, Entonces, la inclusión del otro, la necesidad de compartir de la mirada del otro, uh -huh. hace de que justamente el arte sea comunicador. Claro. Si no, el arte sería una mera inclinación art simplemente decorativa. Claro. ¿sí? Pero de esta forma, al ser comunicador, existe no solo una comunicación desde la obra del artista, sino de la contemplación del otro, y eso genera la riqueza. Por algo el arte sigue siendo, de alguna manera, testimonio de la humanidad. Y además, yo pensaba, mientras él hablaba, yo decía, ¿qué regalo que nos da el arte también en, la, en lo que él dijo de la diversidad? Porque yo te digo, ¿vos, ¿alguna vez te imaginaste ir a una, una galería y que haya 60 cuadros que sean todos exactamente iguales? Vos decís, no, ¿qué pasa acá? Algo está mal. No, lo que pasa ¿no? es que el querido... No, no puede haber unanimidad. <ríe> Totalmente. No yo puede. siempre eh, hago... Yo soy docente, entonces cuando se habla de la obra con mm. los alumnos les digo, fíjense que ustedes están haciendo una obra que debe ser única en el universo claro claro sí entonces todo se queda ahí Digo, como para mostrar esas cosas de la de incluir claro. no incluir y generar no algo que tiene que ver precisamente con la convivencia la convivencia a veces es mire me hace muchos yo soy radiólogo aparte y alguna vez me tocó trabajar en la construcción de la represa de piedra del águila Ajá. como radiólogo enfrente mío tenía un italiano ahora a saber por dónde viene la mano el italiano era un capo, pero como todo italiano, le gustaba meter mano en la tierra. Y vos sí. decías, pero ahí hay arena, y canto rodado. Sí, sí, el sí. tipo era un verdor tremendo. Y un día viene y me dice, Marcelo, ponele onda porque pensá lo siguiente. Vos vas a ser el primer ser humano que haga algo en la tierra en ese lugar. Entonces vos tenés algo que hacer. Y entonces me acordé de eso del Tano Pascualotto, que sí, es un sí, genio. Sí este maestro mayor de obras que él dirigía a ingenieros recibidos para hacer una represa tipo y él, su quinta era era un cuadro entonces ahora uno eh, te, los veo a ustedes y me imagino eso de vuelta en la responsabilidad que vos como docente decís que tiene a cada persona que cuando tiene el lienzo es como yo con aquella tierra totalmente claro no Sí. es el lienzo que está blanco ese es el lienzo, no hay otro no fue de otro, es sí. tuyo y es tu la, oportunidad la parte en un momento donde realmente tienden ah. al individualismo la parte fundacional que puede tener el aporte que uno hace claro es claro. algo que, que te tiene que mantener activo claro. y te tiene que identificar no solo con lo que haces a vos, sino con lo que hacen los otros. Eh, y esas cosas es totalmente integradora. Eso lo que él dijo es excelente porque es parte también ayuda a la convivencia. Estar pendiente de qué hacen los otros. Vos tenés tu otros? momento, Exacto. pero tenés la amabilidad de mirar, admirar, no de tener la cabeza abierta, de sí, decir, mira qué interesante hablar, charlar, dialogar, empatizar. Totalmente. Yo digo que tenemos que venir realmente con un, con un no con un pan debajo del brazo, con, con paz debajo del brazo, con amor debajo del brazo. Y digo que, no sé vos qué opinas, con amor yo voy hasta donde vos quieras, ahora sin amor acá me quedo, ¿no? No hay nada, ¿no? Eh, en un rato después te vamos a seguir, perdóname, eh, ¿cómo es que llega antes de cerrar? ¿Por qué Gariano ¿Y por qué las venas a Medio? Bueno, la idea... Eh, ¿Es una idea tuya, idea de otro compañero tuyo, compañera? La sí. idea curatorial de, de poner las, las obras juntas, claro. lo tenía hace años. Ah. Pero me junté con Carolina Cernada y Mónica Zufrida ah. ¿no? y le comenté esa idea. Y yo ya había hablado con tres lugares, que era Urlingan, Morón y Tusaingón, para exponer. Una muestra de 50 artistas, pero no sabía que íbamos a poner. Espera, que quiero sí. hacer un chiste. En Montevideo te estamos tocando el timbre porque hay que llevar una obra para allá. Oh, <risa> y sí. Hay que homenajear a, a los uruguayos. Ah, más allá de eso, eh, es galeano, son ellos, son sesenta y pico de artistas. Eh, sobre un tema en común y me parece que vale la pena. Vamos a ir a golpearle la puerta ahí a claro, Carolina. Igual Cose, que, a tranquilo que No vamos a ir los 63. No importa, ¿no? es pero escúchame, <risas> ¿qué le vas a hacer? Alguien hace un esfuercito, va a estar bueno. Yo te digo, la vi y después vas a decir, ¿y cómo no me lo mostraste antes? Yo después no digas que no avisé. Eh, eh, Cuéntame, y ¿y ¿cuándo arrancaron? Eh, arrancamos hace seis años. Esta muestra fue itinerante, estuvo... En distintos lugares y también en lugares de, de detención, uh -huh. como la eh, hay el Rey Ceballos. Claro. ¿sí? Eh, y el Garage. Ah. Así que, eh, y después, bueno, en distintos lugares y galerías. ¿no? Uh -huh. Tiene eh, un formato muy especial, porque fuera de la parte estática, que sería de los cuadros, ¿no? De la imagen. Visual, está siempre, tenemos entre los eh, expositores a Silvia Crespo, que es una escritora que habla de la obra eh, de Galeano directamente. Claro. ¿no? Y después tenemos historiadores que hablan justamente del libro en la parte histórica también de Galeano. Entonces, es eso es informativo, eso es formativo. Con los alumnos, porque yo digo, bueno, mi generación, cuando fueron los sucesos de, la, de las dictaduras en América Latina, el Plan cóndor y demás, Mayo tendría, qué sé yo, 16 años, 17 años. Pero un chico hoy en día de 16, 17 años no tiene conexión con eso. No. Realmente que no. Y uno dice, qué suerte que no haya tenido que vivir ninguna persecución ni nada, pero por otro lado decís, eh, ¿cómo haces para que eh, también ellos puedan de alguna forma visualizar que ellos también viven las venas abiertas de América Latina. Y ¿no? que con nuevos métodos, eh, ese mecanismo perverso mm. sigue vigente. Claro. Eh, pasó hace, con Perú hace poco. Claro, obvio. Como está pasando con Perú. Exacto, está pasando con Perú. Con Bolivia exacto, me... con Perú. Mm. Eh, hace poco. no Y nosotros lo tenemos de... de con Chile excelente. en el 2019, ¿no? Con Exacto. Colombia, que uno debe decir Colombia, con 7.000 bases militares en Brasil, en Brasil con, con Lula Mila y con, con Lula. ¿sí? Eh, el arte es este, es maravilloso. Y yo en lo personal, este, te agradezco por este, por esto que han hecho, porque uno lo ve visualmente, yo le digo, no se lo pierdan, los que están acá en Urlingham, ahora que están dando vueltas, estás en tu Está lindo el tiempo, no hace calor, podés salir mate bajo el brazo y venís a ver esto y vas a ver un nivel artístico eh, de más de 60 artistas argentinos eh, dedicándose y que vas a ver que cada cual tiene su visión, su característica, su diversidad, que es lo que tanto nos gusta. Sí. Eh, una ah, cosa, lao, la muestra sigue hasta fin de, eh, de sí. abril. La muestra más o menos que es 20 de abril, por ahí y no tenemos Creo enseña. que el 28, todavía no no hablamos bien está del bien. cierre, pero es fin de abril, o sea que hay tiempo para verlo. Muy bien, eh, vos después me vas a, él me está pasando un video que luego yo lo voy a bajar y, en, y lo vamos a, a pasar para que también la gente pueda este verlo, admirarlo y enriquecerse eh, en, en todos lados y sobre todo en el corazón, que sí. es lo que más se necesita. Sí, más se necesita. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos. Espero que vengan a ver la muestra. Y por supuesto que lo lean a Galeano. Que lo lean a Galeano, que lo vengan a ver a él. Que vengan dentro un rato. El cierre va a estar Peteco Carabajal, que es otro genio. Es yo otro genio, también. excelente persona. Está Laura Ross. Yo escuché recién el ensayo de Laura Ross, cómo canta esa mujer. La fui a buscar, y dije, por favor, tenés cinco minutos para que me haga una <risa> nota, ¿viste algo? Porque yo digo. Eh, ...hace muchos años intentaron que tuviéramos miedo... ...hace muchos años intentaron que se nos amargara el corazón... ...yo digo, hay que demostrar exactamente todo lo claro, contrario... ...por eso, Los lo 24 contrario. de marzo mm. es una fiesta... ...es una fiesta... ...y hoy es una fiesta... Mm. ...y hoy es una fiesta, porque la verdad que sí, es así... ...y gracias a los artistas, gracias a vos... ...y ya nos vamos a ver en otra por oportunidad... Realidad. ...la Hora de Urlingan está abierta oh. para vos a partir de este momento... Mm. Lo que vos quieras mandar de material, en donde sea, nosotros estamos Gracias. abiertos para transmitirlo. ¿Está? Gracias. No, por favor. Ya volvemos, este, ya volvemos en un segundito. Ya vamos a estar con ustedes. Ahí vamos.